Buenos días, chicos, ¿cómo están? Eso no es machista. Buenos días, chiques, ¿cómo están? Sí, pero puede ser uno solo y se va a ofender. Buenos días, chiquen, ¿cómo están? Para muchas personas, sobre todo para las más jóvenes, Wikipedia se ha convertido en una referencia con respecto al conocimiento. Deberíamos recordar que a la Wikipedia la puede... Deberíamos recordar... Deberíamos tener en mente que a la Wikipedia la puede editar cualquier persona, cualquier persona. Y que su contenido está pensado para un público poco especializado y muchas veces no es demasiado estricto. Por lo tanto, poner a la Wikipedia como una fuente de conocimiento y confiar en ella no parece buena idea. De cualquier manera, en este video mi interés es abordar, como en otros, el concepto de literatura. Pero por supuesto que no desde un punto de vista académico porque Wikipedia no es una fuente recomendable ni formal de conocimiento. Aquí vemos el rostro de esta diosa... En, es en lo que se ha convertido ¿verdad? en una especie de diosa del conocimiento, la Wikipedia lo que vamos a hacer entonces es buscar aquí literatura para que vean que no se puede confiar en Wikipedia es decir, es una buena fuente de conocimiento cuando uno no tiene idea de nada pero basta con leerla con un poco de atención para darse cuenta de que tiene muchos problemas yo ahora estoy logueado como pueden ver, yo soy Dulce de Leche 2. <risa> y bueno, puedo editarla. Por eso le decía que cualquiera puede editarla. Y lo que voy a hacer es, aquí tengo un documento de Word con la fecha de hoy. Entonces, claro, lo que puedo hacer es un resumen de lo que voy leyendo para luego comentarlo. Pero lo voy a hacer rápido. Literatura. Según la Real Academia Española, bueno, comenzamos bien. Comenzamos con una definición de la Real Academia Española. Literatura es el arte de la expresión verbal de la... Entendiéndose como verbal, aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella. Bueno, la palabra. ¿no? Palabra. Por lo tanto, abarca textos escritos o cantados, hablados, palabra, oral, piedad En oposición, opuesta a lenguaje ordinario. Ordinario. Ordinario. Designa también el conjunto de producciones literarias. Muy bueno. Producciones literarias. Todavía no nos dijo que la literatura, pero ya puede hablar de producciones literarias, de conjunto de producciones literarias. Es el conjunto de cualquier producción o no crítica oral de una nación. Bien. Entonces, eh, la literatura es una de las bellas artes. Una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística va a ser el diccionario de la Real Academia Española por la expresión verbal, ya lo vimos o sea que acá redunda es decir que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra tanto oral como mayormente escrita como mayormente esto es horrible como mayormente no, no, no como mayormente no, no lo puedo aceptar así que sencillo editar y dulce de leche 2 tanto oral como tanto oral como escrita sin embargo, nunca resulta fácil justificar qué cosa es y qué cosa no es literatura. Qué suerte que nos lo dijo Wikipedia, ya que este uh, este no lleva tilde, wiki. No, este se trata de un concepto construido históricamente, es decir, que se escribió literatura, bien se escribió literatura antes de que la idea de literatura existiera. Eso es muy bueno. A ver. Ay, <risa> ah, Dios. Bueno, no sé qué hacer con eso. Eso habría que no sé sacarlo. Eh, históricamente, sí, espantoso, horrible, afuera. Vea ese artículo principal, Historia de la Literatura eh, y la Historia de la Literatura Moderna, pero nosotros queremos que nos expliquen qué es la literatura. Tenemos derecho a eso de eh, Wiki, así que dinos qué es la literatura. Hasta el siglo XVIII lo que... Uh -huh. El verso, poesía, literatura Bien, la épica, qué bueno Nosotros queremos saber ahora Qué es la literatura A comienzos del siglo XVIII se comenzó a emplear la palabra literatura Para referirse a un conjunto de actividades Que utilizaban la escritura como medio de expresión Volvemos a la escritura como medio de expresión Esta vez es la escritura y no la oralidad Bueno, Lessing publica un Breve estudio de la literatura, Donde se utiliza literatura para referirse al conjunto de. <risa> Se utiliza, muy bueno, se utiliza literatura para referirse a un conjunto de obras literarias. <ríe> a finales del siglo XVIII el significado del término literatura, eh, cuando se dice así del término tal, ahí van unas comillas. En realidad necesitaría esas. En realidad necesitaría esto de acá. Así que lo voy a tomar prestado. Gracias. Se especializa dirigiéndose a las obras literarias es, eh, de reconocida calidad. Es que Reconocía calidad estética. Mmm... O sea que habría una cuestión acá con la calidad estética. Bien, acá está Eagleton, a ver qué dice. La, en Inglaterra, en el siglo XVIII, la palabra literatura no se refería solamente a los escritos de carácter creativo o imaginativo. Mm, acá tenemos una posible definición, ¿no? Escritos de carácter imaginativo. Dice... Imaginativo, sino que abarcaba el conjunto de escritos producidos por las clases instruidas. <ríe> ¡Qué horrible! Se trataba de una sociedad en la que la novela tenía mala reputación. Mala, mala novela. Mala, mala con mala reputación. Se cuestionaba si debía pertenecer a la literatura. Mm -hmm. Por eso Eagleton sugiere que los criterios para definir el corpus literario en la Inglaterra del siglo XVIII eran ideológicos. La palabra clave. Circunscritos a los valores. Bueno, ideología. Vamos a poner eso ahí porque puede servir para verlo. ¿Eh? En las últimas décadas apareció una, la nueva demarcación del discurso. Ah, la era industrial, tal definición la encontramos en la obra de Shelley. No nos interesa eso porque es básicamente relleno. La literatura se define por su literariedad. Bueno, por fin llegamos a algo a algo de lo que podemos agarrarnos. En busca de la definición de los conceptos de literatura y literario surgió la disciplina de la teoría de la literatura. Los primeros estudiosos que se preocuparon por el estudio de esta disciplina son los for llamados formalistas rusos. Y los llamamos porque en realidad fue una, un nombre que se le dio de manera despectiva a los formalistas rusos. Así que es medio horrible llamarlos formalistas rusos, pero se les llama así. Se interesa por el fenómeno literario... Bien, el formalismo ruso. Indegado sobre los rasgos que definen y caracterizan dichos textos literarios. Es decir, sobre la literaturidad de la obra. Bueno, vamos a ver qué es la literaturidad. Ya pusimos literaturidad. Literariedad. Literaturidad. Bien. Entonces, dice, en efecto hay determinadas producciones lingüísticas cuya función primordial es proporcionar placer literario. Mm -hmm. Un deleite de naturaleza estética Producido por la belleza Placer literario Bien, producido por la belleza Que ya sabemos que eso tiene sus propios problemas El lenguaje combinaría En sus elementos más simples Dos tipos de elementos Redundancias y recurrencias O repeticiones rítmicas formales Y de contenido semántico Esto es analogías por un lado y por el otro Desvíos de la forma, de la norma para alejarse del lenguaje común, causar extrañeza, bien, no siempre, pero se puede aceptar. La llamada anomalía de este modo se, se impresiona ¿qué? de ese modo. Se impresiona la imaginación y la memoria y se llama la atención sobre la forma del mensaje. Bien, su peculiar forma expresiva de ambas tendencias, la rítmica o repetitiva es popularizante, y la segunda, por el contrario, de sesgo aristocratizante. <risa> Control y. El lenguaje literario sería un, Uno estilizado Y con una trascendencia particular Destinado a la perdurabilidad Bueno, esto, todo esto Es falso Kaiser a mediados del siglo XX Plantea cambiar el término literatura Bien Kaiser, eso me gusta Por el de bellas letras O oh, diferenciándolas del habla Y los textos extraliterarios En el sentido de que los textos literario-poéticos son un conjunto estructurado de frases portadoras de un conjunto... ¿eh? Son un conjunto estructurado de frases portadoras de un conjunto estructurado de significados. <ríe> en, en el que los significados se refieren a realidades independientes del que, del que habla. Creando así objetividad y unidad propias. Bueno, eso es un palabrerío lamentable que no... No hace a la cuestión. El término literatura y sus adjetivos. Eh, esto, esto también es una pérdida de tiempo. Porque se refiere en realidad a cómo se usa el término con distintos adjetivos. ¿Mm? Bartes. La literatura como práctica de escritura. Para Bartes la, la literatura no es un corpus de obras. Ni tampoco una categoría intelectual. Sino una, una práctica ni tampoco una categoría intelectual sino una práctica de escritura bueno, y yo también diría de lectura ¿no? como escritura o como texto, la literatura se encuentra fuera del poder, porque en ella está produciendo oh. Oh. Eh, son tres potencias alojamiento de muchos saberes, representación mimesis, no siempre y juego de los signos, semiosis y bueno, eso también cuando hablamos ¿no? como la literatura es una suma de saber bueno Vamos con Todorov, aquí abajo, a ver qué nos puede decir Todorov, capaz que nos ayuda. Estudiar la literariedad y no la literatura, señaló. Eh, bueno, este, así no se puede. Eh, es necesario estudiar la literariedad y no la literatura, señaló. ¿no? Ante la aparición ante la aparición de la primera tendencia moderna en los estudios literarios llamado de formalismo ruso. Da, pero de cualquier manera, esto de la literariedad no resuelve nada, ¿no? Este grupo de intelectuales redefinió el objeto de investigación. Este no apuntaba a sustituir el enfoque trascendente. <risa> en cambio, se estudiaría no la obra, sino las virtualidades del discurso literario que la han hecho posible, las virtualidades. Eh, a ver si... Uy... Eh. Veamos si Garrido Gallardo nos ayuda con esto, el término literatura. En la estela, <ríe> en la estela. Estela, tú miraste, ¿Tú escuchaste mi mirá, Carlitos, mira cómo brilla el mar, cómo se refleja la luna. ¿Cómo nos sigue la estela? Esa muchacha sí que te quiere. En la estela de artes y Toro, ¿no? Miguel Ángel Garrido Gallardo actualiza la Bueno, actualizó, a ver. ¿Actualizó cuándo? Decime ya mismo quién. ¿Cuándo? Gallardo, ¿en 2009 lo hizo? O, oh, oh, hace poquito, hace 13 años nomás. Y dijo: arte de la palabra por oposición a las otras artes. Toma. Bien, arte de la palabra. O sea, igual que la RAE o la RAE igual que. Él. Actualmente es su sentido fuerte, que nació a finales del siglo XVIII y se conserva arte de la palabra por posición de los usos de los otros usos funcionales del lenguaje. O sea que seguimos remitiendo al arte y a la palabra. Uh -huh. O sea, su con, continuación en el mundo ciber del siglo XXI, se llama ciberliteratura, bueno, está horrible, espantoso, no voy a hacer teoría literaria, ficción literaria, bueno... No quiero, no quiero ni ver el artículo de ficción, a ver qué dice el artículo de ficción literaria. La ficción literaria es un término utilizado para describir la ficción que explora cualquier faceta de la condición humana y puede involucrar comentarios sociales. Sí, pero también en las películas puede pasar eso, eh y las canciones, y también, no sé. Eh, puede pasar en, muchas, en muchos lugares que no sean literatura. A menudo se considera que tiene más mérito artístico que la ficción de género. ¿eh? Especialmente los tipos más orientados al comercio. Pero esto ha sido cuestionado eh, horrible, horrible, horrible. Lo siguiente, el galardonado auto, A ver, tenemos un autor galardonado, o sea, premiado. Autor británico William Boyd. Sobre el cuento podría aplicarse a toda ficción en prosa. Sí. Parecen responder a algo muy profundo en nuestra naturaleza, como si mientras dure su narración se hubiera creado algo especial, se hubiera extrapolado alguna esencia de nuestra experiencia, se hubiera hecho algún sentido temporal de nuestro viaje común y turbulento hacia el... hacia el tumba, <risa> hacia el tumba, la tumba y el olvido. Lo mejor en literal, bueno, esto, esto es horrible... Es espantoso, ¿no? Lo mejor en literatura es reconocido normalmente por el premio Nobel de literatura que no le importa a nadie. A mí, por lo menos, me importa tres cominos. Literatura y psicología, que me importa menos todavía que el premio Nobel. Géneros literarios, que es horrible. Hay que derribar esa estructura. Esto es espantoso que exista en el siglo XXI, no debería existir. Poesía, prosa. Te oh, ¿Teatro? ¿Cómo teatro? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo teatro? ¿Teatro donde? Artículo vea ese artículo principal teatro dramaturgia el teatro es el género literario ¡Ah! no el teatro no es un género literario la dramaturgia el género dramático es un género literario la dramaturgia ni siquiera es un género literario sino el género dramático. El teatro no pertenece al ámbito de la literatura. Esto es una burrada. Esto es una burrada increíble. ¿Ah? Y después puede que lo repitan los alumnos en mis clases. Así que esto va a desaparecer de aquí. Es que comprende las obras concebidas en un escenario. ¡Concebidas en un escenario! <risa> y ante un público. Bueno. Eh, eh. El gen Así pues, el género literario corresponde al texto escrito del arte escénica. Uh, el teatro constituye un todo orgánico del que sus diferentes elementos forman. Uno pone esto. Uh, veamos. No, de... no se debería confundir al teatro con el género dramático. El teatro es la representación escénica de la obra dramática. Punto. El teatro es la representación escénica de la obra dramática. Eh. El género dramático comprende las obras concebidas para ser llevadas, para ser representadas en un escenario y ante un público. Así pues, el género literario... Género dramático, dramático, corresponde al texto escrito del arte escénica. El teatro consiste en en un todo orgánico, del que sus diferentes elementos forman una parte indivisible. Estos elementos, sin embargo, tienen cada uno características y normas propias, y en función de la época, de la personalidad del director o de otras circunstancias, es habitual que se conceda a unos a otros mayor relevancia dentro del conjunto. Estos son. Uh -huh. Bien. Entonces vamos a, a confirmar que esto esté bien. No se debería confundir al teatro con el género dramático. El teatro es, una re, es la representación escénica de la obra dramática. El teatro es la representación escénica de la obra dramática. El género dramático comprende las obras concebidas para ser representadas en un escenario y ante un público. Así pues, el género dramático corresponde al texto escrito de la obra escénica. El teatro constituye un todo. Bien... Bueno, entonces publicamos los cambios. me va a pedir, eh, voy a poner deta, detalles conceptuales y de redacción. Edición menor, gracias. Publicar cambios. Para adentro. Bien, y entonces se publicó tu edición. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a revisar qué pasó. Eh, bien, estoy con el documento que hice. Literatura entonces sería arte de la expresión verbal, pero si nosotros no sabemos qué, qué, a qué nos referimos con la palabra arte es como decir que la vida, no sigue, no, la vida, como la conocemos, no se originó en este planeta sino en otro, cuando queremos encontrar una explicación acerca de cómo se generó la vida. Y es desplazar eh, la cuestión a otro planeta, pero no contestamos cuál es el asunto acá, no contestamos lo principal del problema. Así que no nos sirve cuando referimos al a arte para definir la literatura, ¿no? Y la expresión verbal, bueno, la expresión verbal, eh, o sea que es a través de la palabra oral y escrita. Es cierto eh, que, que la literatura necesitaría de la palabra, de la expresión verbal... Pero sigue habiendo un problema aquí, de este lado, con, eh, el, término, con el término arte. Bueno, literariedad. Bueno, esto de, de, de, de crear esta este, ese elemento, ¿no? que tuvieron la mala idea los formalistas rusos, ese elemento que conforma a, que es imprescindible para que haya literatura, es remitir al concepto de literatura, pero de manera indirecta. Así que no nos sirve tampoco. Y eh, cuidado porque acá dice que sería la literatura sería opuesta al lenguaje ordinario y eso no es cierto. Muchas obras literarias son completamente eh, compatibles con el lenguaje cotidiano, el lenguaje vulgar, el lenguaje ordinario, como dice allí. Que tenemos que entenderlo como el uso cotidiano de la, del habla, no, el uso de la lengua no, a través del habla. Cualquier producción oral o escrita de una nación. Bueno, esto es... esto no. Es imposible porque en realidad en la producción oral y o escrita de una nación hay de todo. Eh, hay hay libros de leyes, hay libros de manuales, hay libros de, yo qué sé, no sé, de, de estudios eh, académicos y que no son realmente considerados literatura. Así que todo esto es, hasta ahora es todo un engaño. Lengua literaria. Bueno, que haya una lengua literaria es por demás... Eh, conflictivo y todavía estaría por verse y de hecho no la hay porque mmm, si vos lees una novela, lees un cuento probablemente no encuentres diferencia en cuanto a la lengua que se usa, al, al, al uso del idioma que se hace de, del uso común, del uso ordinario como decía más arriba persigue la belleza bueno no siempre, hay obras ahora buscabo de leer el chacho y te vas a dar cuenta de que si lees a una carroña hay poca belleza perseguida, ¿no? Y, pero es solo un, un aspecto del, del asunto, ¿no? La ficción ya he, ya he mencionado en otros videos que es un concepto muy difícil que amerita un desarrollo aparte, pero que tiene muchos problemas. De eso no queda dudas. Eh, la ficción realmente, realmente nos, nos va a dar trabajo eh, porque... Hay muchos textos que en su nacimiento no fueron considerados ficción y que lo son considerados ahora. Además, eh, hay textos, que, sobre todo los textos religiosos, que para cierta cantidad de personas fic son ficciones, pero para otras no. Entonces, ¿con qué derecho nosotros leeríamos como ficción una hora? Simplemente porque de pronto podemos no creer en Dios. Entonces, nos parece que la Biblia es todo ficción. O no sé... ¿La calidad estética? Bueno, hay mucha literatura con muy poca calidad estética, así que no es un criterio. ¿Escritos de carácter imaginativo? Bueno, pero el testimonio, por ejemplo, no obedece a eso y el ensayo tampoco. ¿Ideología? Bueno, todo, Eagleton, todo es ideología. Eh, literaturidad, otra vez volvemos al concepto de literariedad. Y placer literario, que no siempre se cumple porque algunas veces uno lee cosas horribles y sin embargo siguen siendo literatura. Por lo tanto, lo que ustedes ven... Esto que ven, ese vacío que ven, es lo que nos ha dicho Wikipedia acerca de la literatura. Todavía queda mucho camino por andar. A veces nos imaginamos que porque estamos en el siglo XXI ya hay cosas que están completamente superadas o definidas, pero eso no es cierto. Realmente, en materia de teoría de la literatura, estamos en pañales. ¿Y saben cuál es el peor de los problemas? Es pensar que ya hemos superado las etapas de definición. Pensar que las definiciones son inútiles. Pensar que las definiciones obedecen simplemente a finalidades políticas ajenas a aspectos técnicos que son extremadamente relevantes. Mientras sigamos pensando en los términos que estamos pensando, seguiremos quitándole credibilidad a la literatura y a la enseñanza de literatura y seguiremos pagando las consecuencias por ello.